Como un, un curso de formación en el año 2015. Luego, después, se convirtió en un centro ocupacional. Cuando me lo propuse, vi como una luz para aprender cosas nuevas. Menos mal que apareció esto, porque en el antiguo centro ya estaba un poco aburrido y esto me, me abrió una nueva puerta. Se me ofreció el hacer otro tipo de cosas relacionado con el ordenador. Aparte de que me gusta, es realmente con lo que yo, yo me puedo manejar. La que nos da la formación nos pone una tarea, una, unos trabajos que tenemos que hacer. Hay que buscar las noticias del tercer sector, que es tema salud, asfase, asociaciones... Todos los periódicos que van leyendo mis compañeros, luego lo meto a la base de datos. Todo esto se va haciendo todo el mes y luego hay gente que hace un estudio. Y a veces eh, trabajamos en grupos y otros solo, dependiendo de la noticia que tengamos que redactar. Que hago amistades, aprendo a redactar mejor las noticias. Eh, ayer, sin ir más lejos, hice un pequeño Twitter que mandaron a hacer un, una página para una empresa en Facebook. Me también hacemos formaciones. También hemos aprendido a hacer críticas de películas en telediario. Ahora estoy súper informado de, de lo que pasa en el mundo con, la, con los periódicos, que antes no lo estaba tanto. Y nada, luego bueno, a la tarde es mucho más, pues, algo más relajado. Como con ellos, y paso el rato eh, hasta las 5. Aquí. A mí AspaDeprez me, me ha aportado el seguir formándome en la informática, que al final es lo mío. Eh, poco a poco, me ayuda, pero ya cada vez menos. Ya voy escribiendo más, y, y con el ordenador me manejo más. Es como una familia unida. Hay buen ruido, y, y con las monitores, pues, lo mismo, ¿no? Además, todos vamos a una Un buen ambiente de trabajo. Nos lo hemos bastante. Con el ordenador, ahora sí, muchísimas cosas más. Y yo, yo, estoy, yo estoy muy contento de estar aquí en este centro. Espero, con el tiempo, que encuentre un trabajo y, bueno, pues, Seguiré disfrutando de la vida. Y a nivel de fuera, pues te ayuda mucho a, a ser más independiente por, por la vida. Sobre todo Spa de Press eh, ha supuesto para mí pues, un gran cambio. Creo que lo importante es pese a, a las diferentes dificultades que tenga cada uno, pues luchar y sacar lo mejor de uno y salir para adelante.